Un nuevo video Día sábado, día sábado, frío Pero frío, frío, frío, eh Viento sur a pleno Y acá estamos con el pobre diablo Che, mira este distribuidor A platino, lo voy a dejar a platino Porque me parece una guasada de guita Gastar en electrónico con el uso Que yo le voy a dar a este auto El uso que yo le voy a dar es poco Muy poco, bueno Y aparte, si anduvo a platino durante cuántos años 60 años, por qué no va a andar Otros 30 años más Mira, le estuve haciendo ahí una, una reforma al avance, ¿viste? Porque este es un avance de supuestamente de 221. Entonces tuve que hacer un hueco nuevo ahí al distribuidor. Todo con alambre, ¿ves? Bueno, ¿qué más? Compré tapita nueva porque se me rompió la otra. Se ve que el rotor había quedado muy arriba. Me pegué un par de martillazos. Ve como lo machuqué ahí. Y ya bajó. Y ahora gira livianito, livianito Esto seguramente muchos de ustedes lo saben O casi todos diría yo Pero ahí está punto muerto superior Cilindro 6 en balance Admisión abriendo, escape cerrando Y eh, acá las válvulas del pistón 1 están libres Libres, libres Así que voy a poner el distribuidor y ahí les muestro Cómo queda, cómo queda en mi opinión, en mi opinión, esto para mí debería arrancar instantáneamente al toque rock, el pique pick enrique. Pick. Tendría que arrancar bien, porque me parece que nunca lo puse mejor a punto. Ah, ya que estamos, les comento, les comento que. Había pasado por qué golpeaba. ¿Qué pasó? ¿Por qué golpeaba tanto? ¿Te acordás el ruido que hacía? Yo estaba tan triste. Yo toda la vida pensaba que el rotor gira en esta dirección. Entonces yo ponía 1, 5, 3, 6, 2, 4. Hasta que reflexionando me di cuenta que gira en esta dirección. Oh, qué, cómico. Oh, oh, ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué oh. cómico! El sentido de las agujas del reloj es así. 1, 5, 3, 6, 2, 4. Entonces yo no me pregunten cómo, pero arrancaba. Falcon ustedes vieron que arrancaba, golpeaba, se sacudía como loco, pero arrancaba. O sea, lo bien y lo fiel que son estos motores que aún con todos los cables al revés arrancaba. ¿Y qué pasa? La cadena de este auto es carísima, la de 187, no se consigue mucho. Entonces está un poquito larga, tampoco es que está muy mal la cadena. Al arrancar con todo el encendido al revés, eh, obviamente hacía alguna contraexplosión por ahí, golpeaba la cadena en, en la tapa. Esa es la conclusión que saqué. Así que de todo se aprende, sobre todo de los errores. A la grande le puse cuca. Vamos a ajustar el, el negativo de la bobina. Y le vamos a dar arranque. Vamos a ver qué pasa. ¡Rabioso el pobre diablo! Bueno, no quiso subir el aceite, me parece que es porque está girando medio despacito burro. No sé si sea la batería. Estamos en invierno y la batería es de 75, pero la usa un 10. Así que probablemente tengo que venir a cambiarse la batería pronto. Así que vamos a ver si se si arranca, que es para lo que vinieron ustedes a ver. Si está fuera de punto esto A ver... Había un problemita de, de punto Estaba fuera de punto Se me rompió Se me había roto la este la, la punta del eje Trae una chapita la punta del eje Que hace de Como de Deja fijo al rotor Se me había roto esa chapita Entonces el rotor tenía juego Y eso también fue lo que me rompió La, la tapa del distribuidor la vez pasada Pero Ya lo arreglé bien Y bueno ponerlo a punto no es algo tan, tan sencillo para mí porque es la primera vez que lo hago pero ahora me parece que agarra un poquito la mano lo voy a hacer arrancar un ratito lo voy a dejar ahí este, regulando que es lo, lo que yo más quiero es que esto regule más de más de 20 minutos por lo menos iba bueno, a regular más de 20 minutos porque no me queda nada en esta Bueno, lamentablemente el burro murió. No sé por qué, pero seguramente después de tanto darlo, darle arranque murieron los carbones. Lamentable porque yo quería grabar. Quería grabar, este, dejarlo revolando un ratito, pero bueno. Como casi siempre las cosas nunca salen como uno quiere. Así que tendré que sacar el golpeado burro ese que lo, lo golpea bastante porque... Estaba funcionando los golpes, ahora ya directamente no. No quiere saber más nada. Y me parece que hasta acá hasta acá quedó el video el día de hoy. Ya conecté los relojes. Así que en el próximo video les prometo que lo vamos a probar. Este, directamente no hace nada, ¿ven? No se mueve. Se lo golpea un poquito. Tampoco. Este, Les mando un abrazo gigante. Ya el próximo video lo regulamos. Este... Lo dejamos regulando por lo menos 20 minutos. Un abrazo enorme. Adiós.